Si conoces este audio eres un crack. audio de lobby es del literal a del me 2019 literal b del 2020 literal c del 2017